La víctima respondía al nombre de Rufino Mena Peralta, de unos 50 años de edad. Él mismo laboraba en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde en el día de ayer también falleció otra persona, aparentemente por la misma causa. Yo lo único que puedo decir, yo amanecí trabajando y cuando llegué al, al mercado me dijeron, ah, pero el amarillo se murió. Cuando vine... Digo, así fue verdad que se murió. Más nada puedo. ¿A qué informar. se dedicaba el amarillo? A caigar el saco y a beber romo. A lo único. Entonces, ¿qué usted presume? ¿Te ¿Que haber sido por algo? Podía haber sido por alto hoy, porque ella vomitó la sangre como cuatro veces en mi casa. Y cada vez que, que la vomitaba que lo traíamos aquí, decían que era eso. ¿Y dónde vivió la amarillo? En el mercado, ese, donde le cogía la noche. De Las autoridades investigan otras tres muertes, lo que podrían sumar cuatro decesos en tan solo una semana por la ingesta de alcohol adulterado en esta ciudad del Jaya, donde además recordamos que hace varios meses fallecieron otras 16 personas por la misma causa. NTN, Arismendi, la Antigua.